Un abrazo para los compañeros y compañeras de la Cumbre Urbana y Popular que se está realizando en Bogotá, Colombia, desde Habitat International Coalition, México. Un abrazo para ustedes. Yo quisiera compartirles la experiencia de la, de la campaña latinoamericana por el derecho a la ciudad. Y bueno, en México se están llevando a cabo los debates de de la plataforma mexicana por el derecho a la ciudad y en defensa del territorio. Pero también tenemos un trabajo a nivel regional que estamos haciendo en, en toda la, eh, bueno, con interés de influir en toda la patria grande que es, eh, tiene la intención de articular las diferentes luchas que inciden o que están tocando temas que tienen que ver con el, con el derecho a, a la ciudad y en defensa del territorio y eh, nos planteamos hacer una campaña latinoamericana enfocada a jóvenes para difundir las ideas del, del derecho a la ciudad y para, bueno, para generar un debate y una comprensión en este año 2016 que es especial porque es el año de la convocatoria de la conferencia mundial de hábitat 3 y bueno tenemos la, la intención de involucrar sobre todo a los jóvenes de, de américa latina ...para eh, articular las diferentes luchas que no necesariamente se identifican con el derecho a la ciudad... ...pero que tocan temas que están contenidos en el derecho a la ciudad... Eh, ...bueno, como eh, el tema del transporte público, el tema de los alquileres para jóvenes... ...el tema de, de el, una ciudad sin acoso, eh, en donde las víctimas pues, generalmente son las mujeres... Este, muchísimos temas que no están articulados, estamos proponiendo una perspectiva que las integre, que las articule y que de alguna manera eso pueda darnos más fuerza para, para alcanzar más logros y más incidencia, pero de manera unificada. Esa es la esencia de la campaña y bueno, los felicitamos por plantearse eh, generar, eh, formular una, una carta por el derecho a la ciudad en, en Colombia Bueno, en México eh, hace unos años se hizo un ejercicio de tener una carta de la Ciudad de México específicamente por el derecho a la ciudad y fue un proceso eh, muy valioso fue, le dieron importancia tanto al, al proceso como al resultado pero fue la instalación de una serie de mesas de trabajo y de debate que eh, fueron una instancia en donde confluían movimientos populares grupos de académicos redes, organizaciones no gubernamentales y fueron planteando una agenda y fue un esfuerzo para formular eh, bueno toda un, una, una carta, todos unos principios por el derecho a la ciudad y como les digo fue tan importante el proceso como el resultado y el resultado actualmente está sirviendo para proponer y poner sobre la mesa muchos temas en una asamblea constituyente que está iniciando aquí en la Ciudad de México entonces bueno, ha sido muy afortunado que todo un esfuerzo de años ahora eh, está sirviendo para plantear la agenda a las autoridades que bueno por obligación tienen eh, desarrollar una constitución para la Ciudad de México que no, no la tenía desde hace pocos años la, el gobierno de la Ciudad de México está, eh, es electo por los ciudadanos durante mucho tiempo fue un distrito federal cuyo regente era designado por el presidente y desde hace poco la población de la Ciudad de México puede elegir al, al jefe de gobierno y como parte de ese proceso eh, se está elaborando una constitución y todo este esfuerzo de la Carta de la Ciudad de México por el derecho a la ciudad, como les decía, está funcionando, está sirviendo ese proceso para plantear, poner sobre la mesa los temas. Entonces me parece muy, muy relevante el esfuerzo que, que ustedes están planteando y sobre todo porque tal vez ahorita no se imaginan cuál pueda ser su, su aplicación, pero si logran esta instancia que articule los diferentes actores y actrices de la ciudad, seguramente va a tener un reflejo muy fructífero.